Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Susurro del Papel. Bienvenido a Susurro, susurro del de papel. papel. Hoy vamos a enseñaros unas com compritas que hemos hecho en rocío de más scrap. Y aquí tengo la primera caja. Se llama más, más es scrap. Más es scrap. Más scrap. Vamos a abrirla y os enseño lo que rocío ha enviado. Pues mirad, lo voy poniendo aquí y mirad, me ha mandado o he comprado el calendario del Castillo es de los duendes, un calendario. Es un calendario, está cerrado, es pero ahora ah. lo vimos, Del año que viene, del 2023. Ah. Y me gusta mucho porque tiene unas ilustraciones muy bonitas, como ya. siempre. Ya, ya verás. ¿Dónde? Ese es, el al... es de Papá Noel, ¿no? No, como ese. El... Exacto. De elfos. El de elfos, Duende, Hada, No. Pero aunque no se dice año pasado, se dice el, el siguiente. No, el año 2023, mira qué pone aquí. Pero el pasado sería el 21. El 21, claro, porque Pero ahora estamos en el... 22. Eso. Pues lo vamos a enseñar. Mirad qué bonito. ver uh. A ver, lo voy a poner así para que... Mirad qué bonito. ¿Ves? Aquí. Este sería el mes de... Enero, el con, enero. El, con una niña con los pelos así, y, y, un, y, y, y, el, y el pato Donald. No, el pato Donald, <risa> es un patito y un conejito. Y los reyes magos. Este sí. sería el mes de enero. Este es el mes. Ah, pero falta febrero. Espera. Bien, lo ah, que el febrero febrero. es? El febrero es un pitufo. Es un duende. Es un, un duende la... saliendo. Un domo también. Saliendo por por, por ahí de un, del conejo y del y del y del ¿no? No, esta no. Es, una dica. es que es, es que este y de sería el mes de Ay, mira qué chulo marzo. Mira qué chulo los, los, casa los, cone en un árbol. los conejitos. Vas Ay eso no sé. Y la puerta. ¿Y helada? ¿Y helada que, que hay que aquí? Y aquí hay otra que viene de visita, ¿no? Sí, sí. Vamos a pasar a la siguiente, que sería el mes de el mes de abril. Y es una Arquil. niña una niña que va a, niña... A, co a coger coger libro sí. a la biblioteca, ¿no? A la, a la biblioteca y, y la madre está atendiendo. Y la madre está atendiendo Yo no voy a la madre tender, pero bueno. <risa> el mes de mayo, que es el mes de las flores. Vamos a ver. Anda. ¡Guau! Wow, este no es mayo. Casi... Este no es mayo. Mayo este. Un cuadrito. Parece Ana de las quejas verdes. Ah, sí, Parece. Parece Ana, mayo, vamos a ver... Junio. Junio, ya empieza. Junio, el... una, una, una casita muy, ver, muy ver, chula. Pero lo más simbólico es que la casita dónde está. <risa> en, en, en, la arena. La, en la arena. Y por aquí se ve el farol. Claro, el faro. Y aquí otra casita en el claro, porque, porque ya empieza la, el verano. Este, el mes de julio. Oh. Y mira qué es esto. Una, y, qué? una sirena. sirena. <risa> y, no, y, y aquí lo mismo, play. playa. Claro. Y la gaviota, mira qué graciosa. Pasamos al mes de agosto. ¡Ala! Nos vamos, a, ah, sí, nos vamos ah, a la sí. playa. No, no, no, no. <ríe> Yo, mira, mira ¡Ala! No, nos mudamos y nos vamos de fiesta. Venga, pasamos al mes de septiembre. En el mes de septiembre qué pasa? Empieza el cole. El cole. El cole. ¿Ves? Y aquí, ¿Y aquí que se el maestro, ve ¿no? Y... Bueno, tiene una narizota Mírala. Tiene una narizota que no veas Claro <risa> Ahora el mes de octubre Pero octubre es un caracol. El un año, del año que viene el Mira, año... ve, que ya hace wow. fechito Ya lleva la bufanda puesta Aunque ah, tomándose okay, una okay, de café. lo que hay que mejorar Es la cara No, es que la cara es así ¿Por qué? Porque está así Ah, me vale A ver, pero... pero, pero, pero. A ah, el mes de noviembre Ahí hay un... Um, Va a coger leña, por favor um, Un... Alguien um, um, con leña que tiene una narizota con lazo. Será ¿Eh? un, un, una abuela es estos esto son... Esto, sí, parece una abuela Estos son... Estos son... Los dibujitos son todos yeah, así yeah, yeah. Y esto es el mes de... Di de diciembre Y aquí... la aquí un un gusta el 9. ¿Y aquí, no ¿Y aquí um, dónde qué ¿Dónde qué? ¿Dónde nieva? Mira, la sí. nieve. Y aquí es donde cumplo yo, el 9. El 9, tú cumple. 9. Y ya por último, pues esto, aquí se ven todos. esto es un cuadrante del año 2024. Que si Dios quiere, pues llegaremos. Y ya se cierra. Y hemos tardado mucho en enseñar esto. Hay que ir un poquito... Ah, con esto vienen estas pegatinas, ¿vale? Que es para ponerlo en los cuadrantes. Pues si te vas de caña, si vas a comprar, si vas a la playa. o Mira, hoy cumplo, hoy cumple madrugar entonces esto lo tienes que ir poniendo por ejemplo eh, tú el día no sé he abierto aquí en enero pues por ejemplo el día 11 de enero tienes que ir madrugar pues entonces coge quita esta pegatina y la pega en el día 11 vale ah pero para avisarte, vale vale vale entonces esto viene con esto y es del atirio de los duendes. Te hemos tardado mucho, en serio. hemos tardado mucho en enseñarlo. Sí, Cinco minutos. Nos hemos entretenido demasiado. Muy bien, aunque la verdad que estaba muy chulo. Sí, la verdad que era para entretenerse. Porque... Pues ahora vamos a enseñar unas chuches de, de bombones. Mira. No, ahora no, bombones no hay. No, mira <ríe> Esos no son bombones. ¿Por qué son? Ahora te lo enseño. Vamos a enseñar una colección de prima de Halloween. Con toda su... Con toda su... Tiri, tiri. Con todas sus chuches, pero chuches escraperas Ah, aunque, aunque las chuches se puedan comer No, si son escraperas no se pueden comer Sirven para hacer scrap Es que estoy mirando a ver si encuentro El cúter que está aquí ¿El qué? ¿Sí se Porque comer? esta es la colección De Halloween de Prima Pero mmm, Es la de 8, 8x8 8x8, si trae 32 papeles y eh, vamos a enseñarosla eh, para que la veáis. Pero en la de prima? Eso, en, en, en, ya así que vamos a... En la de prima, así vamos a correr un poquito, ¿vale? La vamos a poner rápida, ¿vale? Porque trae cuatro hojitas de, de cada diseño, ¿vale? Y creo que traen ocho diseños. Aquí, vamos, ¿Aquí se ve? Sí, aquí se ven todas, pero mira, aquí la vamos... Es a doble cara, así que la vamos a poner así, ¿vale? Y como os digo, trae una, dos... Tres y cuatro de cada diseño Esta sí, sería vale. la otra Por detrás todas son iguales ¿Vale? Aquí viene la otra ¿Veis? Que es muy chula también Ya yeah. Ah, pues no Por detrás no son iguales A ¿eh? no ser sé que yo haya metido la... No, pues por detrás no son iguales ¿eh? Algunas veces sí, otras no Estas son gatitos Y esta sería La siguiente página ¿Vale? Que es muy chula también Y por detrás esta que trae A ver... Esta por detrás trae... Ah, mira, la casa encantada sí, con el árbol sí, claro. y, y el gatito. ¿Veis? Que? Hombre, no ahí, ahí no, no se verá. Ahí, sí. Y esta, que es muy chula, que es una niña vestida de brujita ¿Sí? con las calabazas. Y por detrás estas vienen... A ver, qué sí. os la enseño. Estas vienen así. Ah, este, este está chulo. Sí. Y este también, ¿no? ¿No te gusta? Sí, tí? también. ¿eh? Ah. La siguiente sería esta que es ¡Wow! el caldero con la con una calabaza porque la, con una calabaza. La, y el gato y el gato dentro de la calabaza ¿no? Parece ¿Será que, que la... la bruja se ha ido a, a visitar el brujo? Pues será. Mira y por detrás el... son pues las pegatinas. Ah sí. Guau. ¡Wow! Y la próxima es esta que también que es son, chula, que son pegatinas. Que son ta, ta. Esto se llaman tag No son pegatinas porque son, no llevan pegamento. Se son comestibles. No, son para recortarlo. No, aquí no se come nada. En el, en el álbum no hay nada que se coma A no ser que tú le metas chuches para comer Hombre, ¿Vale? Esta, no. que está por detrás Sería, a ver Sería así ah, parecen que, una naranja. Una mancha naranja pero parecen calabazas Hombre, como peso son kilos estrellita. Son estrellitas eh, Después está esta que trae la luna eh, La niña vestida Bueno, un, re un resumen de todo Un resumen de todo Y por detrás esta es así, a ver, así. Y esta sería la última y la, el último ah, pero, modelo y la bueno, siguiente, que son fantasmas. Pon la penúltima, pon la penúltima. ¿Cuál? Pon, pon la penúltima. Que mira, era esto. Esto es la luna. No, no, que esto pega con esto. Ah, sí, parece verdad, también parece una luna. Y este es fantasma que por detrás iría así ¡Wow! Que son telas de Spiderman Spider ¿no? Son telas de mosquitos ¿no? baby, baby, Oye, ¿quién hace estas tela? ¿Los mosquitos? La araña, ah, araña. Spiderman, Spiderman Bueno, ¿Ves? en este caso, araña Pues con esta vendrían estos chans Bueno, con estas vendrían una parte, son complementos ¿no? Que hay que comprar Y son estas calabazas que son chans Que él decía que eran bolas de caramelo <ríe> ¿Veis que no? Que son chans que se puede ver? ¿Puedo tocarlo? No. Claro, son de pasta. ¿Ves? ¿Se, se come? No, ¿cómo se es van a comer? Es que tiene, tiene pinta, la verdad. No, bueno, no, no se come. No. Oh, pues estas son las calabazas de bien. Pues son 19 kilos. Dos rosas, una naranja, una negra y dos de color naranja. 19 kilos, boludo. Y vamos a parar. Bueno, pues estábamos enseñando, nos quedamos enseñando la... Los complementos de la colección de Halloween de Prima Marketing, ¿vale? Que esto eran... Que he puesto el paquete al revés. esto eran los charms de la de las calabazas. Que venían dos rosas, dos beige, una naranja y una negra. Que da... para Halloween pues dan mucho juego. Voy a meter... Sí, Voy a meterla aquí. Son como de, pues, de plástico, plasticosas. Pero venían bien con la, con la colección... Y cogí la colección entera, la verdad. Bueno, a lo mejor, verdad, que alguna cosa, pues no la cogí. Creo que eran muchas. Eh, vale, entonces, esta es la calabacita. Ahora, cogí esto, que esto viene un so una bolsa. Y después, cada una dentro de su bolsa, que son confetis. ¿Veis? Mira. Y viene cada una individual. Y son confetis de Fimo y traen gatos negros, malvaviscos, corazones rosas y estos que son estrellas, eh, montiritas negras, luna y, y calabaza. calabaza. Y no está esta, ¿vale? esto lo vamos a sacar del pacarín porque está bien de su pacarín. ¿Qué más? Pues pedí <ríe> estos adhesivos que son puffy y son muy chulos, mirad. Qué bonitos son de la colección. Me gustaron. Son, son puffins. Pues tócalo. mete el dedo así. Que son blanditas. ¿Ves? Sí, sí. sí. y estas también. ¿Vale? De, esta traen, de cada una trae más. ¿Vale? Y también son puffins. ¿Ves? Mira, tócalo. Pues, pues yo quiero un puffins. Bueno, pues luego yo tengo un álbum de, de Halloween y le tengo un puffins. ¿Qué más? Eh, cogimos estos, chan. Mira qué gracioso. Es ¿eh? un fantasma y una lunita. Lo enseño. A ver... Mira, era que se la había enseñado a ella y ahora te la enseño. A ellos. Sí. Mira. No. A que son chulos, los fantasmas son muy bonitos, son de resina. Y las lunas. ¿Y las lunas también, ¿te gustan? Sí. A ah, que están chulas, mira. Traen tres y tres. Seis. Pero los fantasmas son súper chulos. ¿Verdad? Sí. Pues este. Después pedimos de la colección efímera. ¿Vale? Esto. O los daikuts. O los chisboas. Son muy gordos. ¿Veis? Estos que van por aquí delante. Y estos que son por aquí detrás. Y estos son muy, muy gorditos. Y algunos son... Eh, foil... ¡Wow! El foil dorado. Creí que era oro rosa. Pero no. Es foil dorado. ¿Vale? Mira. Mira qué niña que graciosa. ¿Veis? Que son muy bonitas. Después... Creo que también de la misma colección, sí, pedí este acetato, que sirve para es hacer Es un acetato. Cheque. Es un acetato. Que creo que, que trae uno, sí, un acetato. Y que trae, trae calabaza, murciélago, hueso, calavera, hueso, hueso. y, y luna, lunita. Y luna y también, si, te, si no te has dado cuenta, llevan murciélagos. Murciélagos negros. Negros. Negros. negros. Y después pedimos... Estos que sí son los efímeras que traen todo esto, ¿veis? ¡Wow! Que luego os haré un barrido si queréis. Y estos. Que luego también os haré un barrido al final. ¿Vale? Estos Pero dos. los vídeos están separados. Sí, no. Es al final. Bueno, esto es de Halloween, ¿vale? Esto es de la colección de prima de Halloween. Y ahora os voy a enseñar, os vamos a enseñar los dos. A ver, que voy a poner para que. Ahí. ¿Vale? Eh, lo que cogí de navidad primero cogí esta colección que me pareció muy muy graciosa pero lo que pasa es que la pedí muy chica es de 6x6 pero bueno está bien se llama se llama Christmas y juni vale y es muy graciosa me que comunicar es de un ratón que está esperando ahí el ratón Pérez, verdad pero Sí, no porque perdido. se me cayó se me cayó un diente ayer y ¿Y, ¿Y por qué no ha venido? Y, y no ha venido porque el diente no lo puse deba, debajo de la almohada Pero esta noche ya no se le va a olvidar, que no? no? No Pues esta colección, Mira qué graciosa es de Navidad Aquí está Papá Noel, le dice jo, jo, jo, al lado de la chimenea No, es ja, ja, ja ¿Qué pone, Marco? Jo, jo, jo Trae dos de cada ¿Veis? Esta es una no Son muy, no, vienen separadas, son muy fuertes vale. Una cartulina muy, muy dura esta que tiene cristales de nieve, un cielo de noche nevando, ¿ves qué burda, eh? Trae dos. Esta que es eh, la casita con los muñequitos de nieve y aquí está el reino de Papá Noel. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué misterio! ¡Qué guay! Mira, mira, y la huella, mira las huellas. ¡Uy, uy, uy! uy, uy, uy, uy Aquí hay dos. Esta que es un básico de rayas rojas. Yeah. Esta... ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué chulo! En la puerta, a la ventana, el perro parece que lleva un regalo, que está disfrazado de reno. El <ríe> pues no, perro no sé lo que es, parece un perro salchicha. No, parece un perro rata. Con un reno. Ah, es un perro salchicha disfrazado de Papá Noel con un reno. ¿Veis? Que lleva un regalo. Mira, aquí está el ratoncito, al lado de una veda, con su el perro salchicha. Pues es que igual... De aquí y yo enseño aquí. Anda, pero que el troncito pelea en medio de la nieve. Porque <ríe> es Navidad y entonces, pues, hace mal tiempo porque ah. hace frío. Este fondo rojo, cristales de nieve blanco. Qué chulo ese, eh. Este está guay, eh. Este ya es dentro de la casa A con ver. todos los amigos invitados. Mira. ¡Oh! Que este también muy, muy chulo que el, el, el es, un, es un, un mapache para pa, pa, parecer un, un, un esqueleto de, de gato. está tocando la trompeta están cantando este eh, es eh, la puerta de la casa los muñecos de nieve ¿Ah? trae dos mm. este dentro de la casa con el árbol de navidad y el tete uh -huh. y el ratón mira qué bonito este, mira este. este. eso sí, eso sí es muy bonito. Este que es otro básico es un bosque nevando, ¿lo ves? Ese ya es muy normal. Y esto que es para recortar, que traen dos también. No, que es un resumen de todo. Y para recortar también, porque ah, tú esto lo puedes recortar. Recorta y lo claro, lo pega, ¿ves? Y lo pega en tu cuarto. ¿no? Claro. Y con esta colección en tu cuarto no, en el trabajo. Pero que ya, en tu cuarto no se ve, si es muy chiquitito Ahora cuando terminamos quiero hacer un álbum de Halloween ¿De Halloween? Sí. Vale Mira, vienen con estos recortables ¿Veis? Okay. Que son en 3D okay. Estos son chulos, ¿eh? Para okay. una tarjeta en 3D trae este y este por aquí En 3D sí. Te lo enseño Este ¿Veis? Para hacerlo en 3D y este Son súper chulos. Pues esto es de esta colección. Man, este, este es Halloween! Ya, pero bueno, ahora lo, cuando lo guardemos, pues ya lo apartamos. Y este de aquí. Ahora voy a enseñar lo que compré de Prima Marketing de Navidad. Es ¡Oh! esta la colección, que es grande, de 12 x 12 Porque Esta mío! no lo había en más pequeño. Lo había más pequeño ya era de 6x6. Y me parecía chico. Y de 8x8 no había. Y entonces dije, bueno, pues voy a coger el de 12x12. De todas, todas, digo, pues que salgan yeah. dos álbumes y ya está. Mira, este trae 8 diseños, creo que a doble cara. 3 hojas de cada uno y dos hojas con, no sé, con hojas con elementos para recortar. ¿Vale? Y vamos a enseñarlas. Yo creo que son a doble cara. Mira, qué bonita es. ¿eh? En este papá no tiene <risa> ¿Vale? Y este también La, el Abuela, el, el Papá Noel está... Está gordito, ¿eh? No, está moviendo... No, porque va a poner una muñeca y está agachado Ah ¿Ves? Y, y yo... por detrás es así, y mira, de, de raya Ah, mira, este es... Este, este, este, este es el mismo Tiene no, que, tra que traer tres, mira, uno, dos y tres Tres, tres, y por detrás es así Este, mira qué bonito es Ay, la, aunque, la, aunque, aunque, la, aunque la muñeca, ¿quién es? Eh? Pues no lo no sé eh, Mira, es el papá, papá. Noel guiñando el del ojo Sí ¿Ves? Y por detrás, del lunarito Y trae sí. también tres Este, que es todo de papá Noel ¿Eh? Papá, papá, Y por papá, detrás papá, papá. Ah, ¡No! Es eh, el anterior, porque estaba guiñando Sí, guiñando el ojo Y este, que es por detrás, que trae camiones sí. Es un básico Mira. En problema? blanco y los dibujitos en rojo Y con un poquito de color, pero poco Este sería el otro El siguiente son recortables ¿Ves? Esto está para recortar ¿Y Ahí sigue eso, verde Trae tres Y ah. por detrás es, son lacitos y acebo ¿Veis? Qué bonito Este es muy bonito ¿Qué más? Esto que son calcetines de Navidad Y por detrás <coughs> así ah, Bueno este, está, este está, tampoco está mal. Ya, yeah, ya. Yeah. Ahora vamos a seguir al siguiente: que sería este, con el Bambi, el, el Cascanuece, Papá Noel. Y por detrás: este es muy bonito. Ya, yeah, sí, sí, sí. Mira qué bonito. Es un Bambi con lazo y cosas de estas que no me acuerdo cómo se llaman. Creo que se llama. árbol de Navidad. La... Que no me sabía el nombre. En serio. Otra de recortable. Esta. Y por detrás. Ta -tan -ta -cha. ¡Mmm! Esto. Que son flores. La potencia En rosa y en roja. Que es muy bonita, qué pena. Porque esto se podía recortar, pero si recorta, bueno, trae tres hojas. Si recorta esto, pues rompe esto. Que a mí las flores de Navidad me gustan también. Estas que son tag, ¿ves? Estas vienen precortadas, precortadas? ya, ¿eh? Que son precortadas. Toca. Ah, no, no, no, no. Vienen en 3D, tócalo por encima. Verá cómo están en relieve. sí. ¿Ves? Y no son precortadas, pero están... Mira, toca por aquí ah, también. A ver, wow. ¿Ves? Hombre, es, es lo dorado. Lo que sí, lo dorado ahí. está en 3D. Y por detrás, estas rayas. Y ya está. Ah, no, hay otra más. Mira, hay otra, esta. Mira, también son recortables. Trae todo un poco. Y por detrás esta, pues no está mal tampoco. Ah, sí. A ver, solo es rosa. Sí, pero la novela también es rosa, ¿no? Sí, pero digo que solo se ve rosa. Se ve rosa, el lacito Bueno, pues esta es la colección de prima de Doctor. Y los, y, los, y, los, y, los, y, los, y los. me compré este papel velum de Poitencia. ¿Veis qué bonito es? Y lleva estrellitas doradas. Que no, ahí no se va a ver. Porque enciende la luz. Ah, vale. A lo mejor con la luz encendida. ¿Cómo que no se va a ver? No brilla en la cámara. Ah. A ver, ¿se enciende. A ver aquí. Ah, bueno, sí. Ahí lo veis. Que lleva. La... Mira, ahí sí se ven. veis que brilla ahí. Estrellitas doradas. Sí, sí. ¿Veis? Y de esta colección compré estos puffies. Que son muy chulos. A ver. Son pegatinas. Eh, pues mira, para, mira para, para Navidad para otro álbum para mí. Ah, ¿A qué te gusta? Sí. Eh, que es que ahora que vamos a hacer un álbum de Halloween. Y este, que son los eh, chipoas El papá no es perreando. Perreando, dice. <ríe> es verdad. <ríe> mira. ¿Veis qué bonito? Pero es que, es que mira el papá no era ahí perreando. Él dice que se está tirando un pedo aquí. Porque está agachado. Pero eso no se dice. Eso está muy feo. Aquí, pero tenés, verdad. aquí no se dice eso. Y después tenemos... Bueno, pero gorra. Vale. Y aquí tenemos estos efímeras. Que luego os pasaré... Son barrido. Efímeras. Efímeras. Sí, son estas son? cositas que son como estampitas. Que Uy. sirven para adornar a los álbumes. Y este otro a los álbumes. ¿Veis? Que también luego os pasaré un barrido. Todo esto es de la misma colección. Y después yo creo que esto no es de la misma colección. Quizás como mucho este. Que es esta ver, flor que estaba barata. Y la cogí. ¿Ves? Porque lleva brillo. Por eso te es que lo digo. No, eso, es, eso es como telilla. Y esta que también estaba barata. Que bueno, esta me gusta para Halloween. Porque si os fijáis son calabazas. Es una rama que lleva calabaza. A ver. Ahora te la enseño. Espera. Anda. ¿Has visto? Eso, eso, eso claramente... Es de Halloween O de otoño No, que a lo están podrías y, y podrían y... Podría, podría podrían, no podrían podrían Bueno, pues entonces esto lo vamos a quitar Y adiós, chao No, no, no, no, no que tengo que enseñar más cosas ¿Más? Claro, este va a ser un vídeo de los largos Así que chicas, eh. tomar un aperitivo En este momento ¿Qué hora será ahora, Marco? Pregúntale a Alexa Alexa, ¿qué hora es? No, o sea, o sea, pregunto de Alexa, ¿qué hora es? Sí, sí. Son las 12 a las 7 de la tarde. No, las 12.40 de la tarde. 47 de la tarde. No, las 12.40. Ah, de la tarde. Pues eso quiere decir que son. La 1 me, menos 20 Así que sería la hora de comer Así que, bueno, pero, pero, pero ¿Se si puede tomar un, un, un aperitivo? Ya, aperitivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, Rocío, por este pedido ¿Ves? Ah. Me ha regalado Que siempre tiene muchos detalles mira Me ha regalado este corazón De metacrilato Ah, que es, que es metacrilato? Para... Tócalo Parece plástico Esto habrá que quitarle la... Esto va así y siempre juntos. ¿ves? No, es, es cristal plástico. Siempre juntos. Y después me ha regalado esto, que también es para hacer una shaker o algo así. Se, se me, ha me ha el dedo. Yo creo que esto va así. Mm. Estas tres, y después me ha regalado la portada con el lomo y la contraportada de un álbum de madera. Yo lo veo así. Ahora voy a contarte. Me parece que no, porque ahora no. ¿Vale? ¿Así? Sí, sí ¿Veis? Pero no, porque esto es muy chico Y no sé, no sé cómo va esto No sé si es que esto va aquí No tengo mucha idea Le preguntaré a ella de cómo va ¿Veis? Porque esto sí que lo tengo claro Que esto puede ser Esto puede ser así Aquí y no. aquí Sí, no, no, no, no, no. porque ahí va la shaker en No, ah. Sí, así, así, así bien digo No sé, yo creo que va así Y ya, pues le puedes poner aquí el junto Y aquí el siempre ¡Hombre, ya! ¿Veis? Pero. Ahí hay una puerta. Sí, esto no lo tengo claro. No. Esto no lo tengo muy claro. A ver cómo va, porque esto tiene la misma medida y después está estos dos. Le preguntaré. Muchas gracias, Rocío. Esta mía siempre, la verdad, es que tiene unos detalles ah. preciosos. ¡Ah, mira! Claro, si tiene tres. Ah, tiene pues tres. esto es uno de los pedidos que yo le dije a Masecra. Y esto es un regalito que ella me ha mandado. Pues nada más. Chicas, os esperamos, ya sabéis que estamos de inauguración en Riven del scrap, scrap. Eh, Tenéis enlazado el nuevo canal de Riven del scrap El nuevo correo por si queréis apuntaros a alguno de los cursos De momento tenemos cursos el tercer fin de semana de octubre el, en noviembre también tendremos cursos y en marzo ya también tendremos cursos. Tres profesoras distintas vendrán a darnos cursos. Si queréis apuntaros. Además ya sabéis que es una convivencia que entra noche de hotel, desayuno, cena, comida y sorpresa, sorpresa. Pues nos vemos pronto. Os Hasta luego. ¡Adiós! ¡Os quiero!